Ahí va! ¡No! ¡Oh, ¡Me por de esto! Bueno amigos, ¿qué tal? Soy Killer y estamos de vuelta con Black Mesa. Hey, Nos dejamos aquí con los gemelos Tontín y tontón Y bueno, vamos a seguir con... Lo que pasó en el anterior Ah, me siguen los doyton Ni qué guay Vamos Ah sí, eh, gastamos otra munición En serio Son, son, son torpes eh Imagina que me disparan imagina que, que se han herido entre ellos, y se lo toman como que yo lo he, lo he lo herido mata, mata, mata ¿Quién maten a ellos? Así. En... Ahorra munición. Piazo. Es una forma de. Yo poder. Ahorra munición. Oh shit. ¡Mamma mía! ¿Ves cómo, ¿Y cómo llego? llego. My bad, Doc. Does it look cooler if I hold my gun like this? Holy shit! That thing tore them to pieces! I don't think we should stick around. I'm the No hard feelings, right? Para ni que Sí, para entrar, para entrar, entrar How eh? Pues chupa entrar, disparo. Sorry, Freeman. Me hundías. Uy no. Eh, sí te equivocas. Like that. It's like the cockroaches have competition. Me cago en todo tu... ¿Qué gata munición hay, vamos? Esto sí Vale, eh, quiero llegar Aquí Escape, I'm coming with you. I'm not so sure we should go to the surface. What if the world finds out what we're doing down here? Dijo? ¿Para ahí? Shoot yourself, Clifford. All right, which way out of here? That's enough excitement for me, thanks. Lead the way, Freeman. ¿Qué a ver, esto por ahí, es ¿eh? por aquí, obviamente. Cosa que van a sentirme mucho vórtica ¿no? Oye, pegan buenos chumbazos, eh La madre que nos parió Ah, ya tengo todo car... que estamos... Pegan, pegan muy buenos chumbazos, ¿eh? Pegan muy buenos chumbazos van a estar dando por culo A ver, veamos Lo que no se sé por aquí Vaya pesadilla de a todo, eh Yo vea bien, pues si hay algún condido Nada, nada. aquí ya visto esto Y ahora es lo que hay Hay Vale. Esto me suena. A Vamos. ¿Te imaginas que me siguen? Cargando, porque ah, porque por aquí. Porra, quítate, quítate. Uf, ingeniero la pata abajo, eh. Me guarda. bajar cuando, cuando me metiera tenía que tenía que bajar para pillarme ha visto ya, ya me ha visto ¿Quién me ha visto? Vale Oye, pues me he dejado atrás a de otro, pero tampoco pero había... había munición No me he jugado más Ah, que había ahí para cortar. Mira, ¿verdad? Ni nada. ¿Por qué? ¿Qué? ni nada Vale. E que é aí? Está vacío. Hey, what are you still doing down here? Get topside. I hear troops are coming in to save us. Vale, es por aquí. Esto esto, esto, esto, esto, esto si me acuerdo yo, es por aquí uh. no ¡Tú! ¿no? Sí, si me sigue pero voy a ver esto antes esta madre! Es que yo también no me fijo en la cosa, mira donde hay un TC2 De capullo Con buena juego, tío, que le ha metido un montón un montón de detalles Pues lo otro, lo otro me he atrás Pero el caso es que es por aquí That's my el caso es que es por aquí, porque lo sé yo que por aquí Porque dejarla es por aquí, es por aquí Pero en fin, me he dejado atrás a dos Como mismo... A ver, tal cosa porque lo mismo me la tengo que llevar a un lado a la otra Lo mismo, mismo me habría algún sitio donde había munición Yo no puedo ir para atrás A bueno, ver, puede, puedo, pero no voy a ir atrás Para dos NPC que me pues, dejaban atrás No sé qué es por aquí Ah, porque no, creo que se vería por, por aquí algo Yo me acuerdo que esto, que esto, esto, esto conectaba ¿Y aquí en medio Creo que esto conectaba por con el otro lado. Vaya pesadilla, tío, eh. Te voy a pegar un tiro en serio, eh. Vaya pesadilla Excuse es la cabeza! Lo, lo mejor dale. Lo mejor darle para par Digo, con un par de golpes. Uf, ya estamos por aquí. ¡Qué risa! Pues sí, me dejaba atrás, pero vamos que este no es nada relevante. Yo me acuerdo que, yo me acuerdo que comunicaba. Yo que si sí, oye, yo me, acuerdo, yo me acuerdo que comunicaba comunicaba. Mismo era por la parte de abajo, mismo era la carrera donde estaba la torreta esa. Yo qué sé, ya está. Vamos al lío, aquí, aquí no damos ahí. Bueno, pues te queda, dos, uno. Creo, ¿no? ¡Tota! Oh, ¡Vaya pedazo al hijo. ¿Qué pasa, Mónica? Esta te pasa, Mónica? ¿Te, te a dar el papo? ¿Dónde fue que se te quede la para en todo to el dijo el que me ha dado? Me ha dado. Vamos, me ha dado fiebre de vela ahí. Oh puta, se... Pues es que... Cabrón. Eh, aquí había un. Aquí no había un de este. Uh, Uno de esos que copia Pues yo me lo he fumado. trabajado y a tiro toda la boca y le Por ahí. Bueno, vamos a dar la Vamos a ver, eh, por, aquí. por aquí, Atanasio. Creo que tiene que haber... Eh... ¿Qué punto que soy? Falta algo. Ah, no, guapo. Pues ya está. Ahí está cierto. Uy Uy, que colega ¿Qué Es que la perspectiva engaña Ay sí que engaña la, la, la perspectiva de leche parece que está más alejado pero luego está bueno más cerca y luego está más alejado vale y luego no era por ahí lo no vi mis cálculos o freeman para cada va, a, quedar, me va a, a todo el lado Ganchito, ganchito, ganchito ¡Hombre! ¡Ah, guapo! Que estaba oscura Estaba más abajo Pues gasta una granada así de, de forma gratuita muy tontamente. Trolero, no? Hoy no, no, no, no, no, no, no, A puta no, no, no, que no, Tú, tú, tú, tú, tú, tú. Tiene una rabia exagerada. Surface, but with all the elevators out of order, we can still climb. You're the boss, I'll hold the fort. Let's get the hell out of here. I'm going to stay here. Affirmative. <laughs> Go ahead, doc. Vale, eso por ahí La puta madre, en serio? Ude. Gracias. Vamos a ver. no way I babysitter. Bueno chicos Cuarto partida Y vamos para arriba Eh, habrá, uh, taquedo de la cadera, bueno, vamos otra vez, uh. pero Para, para guardar, para cargar eh, tiro, eh, en el jale de la cadera siempre es un coñazo y aquí es Ahí, no sé, pero si aquí voy a bajar, es porque aquí habrá algo, o no, vale, y para qué voy a bajar aquí abajo. de macho vienen en una parte muy divertida ahora la de la puta bomba puta bomba! ¿Qué coe eso? ¡Hace pum! En serio. Ah, me cargo ah, encima. Vamos pues qué bien. Que ahora que con esto va a ser muy gracioso. Esto sí hace pum. Esto es lo que hace... Se... Lo azul, eh. Tiene puta valleta, tío, en serio. La puta vallita ya ha podido gritar, como ha podido gritar si le reventó todo. algo parió la Margo parió en serio tío en serio tío Mira Que voy a... que voy a... que voy a cargar Mira, polla Me han dejado follado, tío Que giri que sí, me han dejado follado Me he... me he confiado Y ahora esto, esto va a atacar las patas Bueno, ¿vale? os va a quedar por el culo de colega mira cómo se como se carga aquí aquí partida ¿Eh? ¿Hay un botón para cargar este para guardar carga uh, por aquí Vamos chicos. Ya pasámoslo. Ahora vengo. Bueno, va, que estamos de nuevo. Vale. Yo, yo, yo, yo creo que yo... peor. El remedio que la enfermedad. Ay, ay, ay, ay, ay. No para ¿no? ¿Qué ha pasado? Mamma mía Si activo ese porque sí Son más cabrones Mira por aquí. Bueno, como, que, como antes he guardado aquí por si acaso. Pues ya la he quitado. Vale. ¿Se ha ido corriendo? ¿Se ha ido corriendo? Pero no, se ha escondido ahí. No, seguro no. Sí, bueno, vale, dígame, que voy a reír. Total. Bueno, ¿y cómo pasó eso ahora? Hijo de... Ah, vale. Oh, ya venían aquí todos, todos, todos los comandos. Por eso había... Por eso estaban eh, la bomba las bombas a Porque son ellos. Yo no tengo ni la mano. Ni la mano ni el... Uh, ni... Ni el arpón Bueno, el arpón, eh. la balleta? Uy, aquí hay munición Para reventar Bueno, chicos Nos vamos a bajar aquí por hoy Vale, vienen los comandos a ver, compadre, vamos por ahí, hasta así, ya sabéis, un like y todo lo demás, y vamos Come and get it